Aquí estamos, que vamos a presentar un La segmento. Yo le iba a decir eso, Ay, eh, La cola eh, me eh, hace eh, ver eh, diferente, sí, sí. Señores. En el hoy? Está chulo. No, no. No, para no, nada, gracias a se Dios. Se bien, <ríe> bien. Mi pero, pero, no, El más serio, no. Macorita aquí ya. Sí, oh, tenemos sí, aquí no dudas, un segmento esperado ¿sí? que es una de mis pasiones, señores. El eh, cine. Sí, porque yo soy actriz. también yo, yo, eh, ¿cómo? Claro que sí, eh, mi amor. Soñadores. Vamos a presentarle a Darwin que nos trae cine. Buen día a todos los amables televidentes que nos ven a través de las redes sociales y la, tele, y la TV. Hay un estat nuevo hoy. Hay un foratero, ¿verdad que sí? sí. ¿Quién será? ¿Eh? ¿Quién será? ¿Eh? El hombre tuyo que no sentiste el ataque de que yo llegaste. Yo quiero poner una denuncia aquí en este programa. ¿Qué pasa? Aquí todo el mundo tiene un bomber, menos yo. Tiene que trabajar. Yo me esa, quedé a, pisado así esperando. Sí, yo, yo esperando, Villalón. Ustedes se han dado, cuéntame no, eso, ha dado cuenta de Incluso yo claro, ya no, no, me cuadré y hice si no, así. No, cuando uno... No, no, que uno, estoy, uno con una pose cuando van a tirar un pero uno con una pose y yo me yo me cuadré. Seco me a mí seco, pero no, no, vamos, no, no, a vamos a mejorar esa parte. Yo voy a hablar con el, el, el productor de este programa, a ver qué es lo que está pasando. Sí, ¿Quién no es no que me está, no está volcando aquí? Es más, no de, no de aquí. cuál tú lo quieres, Toyota o de qué más que el bombe? De bombe. Carry, un sonata Que sea bueno, que sea bueno. Bien, señores, eh, ya en ¿Qué entrando nos trae? ese hombre? No hay una película muy interesante que es Frozen, parte 2 que ay, se estrena ay, hoy en ay. todos los cines del país Esta película Tiene un origen del 2013 ¿Frozen eh. la que tiene los caballos violar. Sí <ríe> Atención a esa uh. eh, Con eso ya, con, con eso todo el mundo Y, y, y hablando de, de eso He visto y me he topado Recientemente me topé con alguien ah, De que esa canción de, de, de Frozen, de Libre Soy Significa que la muchacha la están tirando Para donde no es y hay que tener en cuenta con eso. Yo invito a la gente a yo, ver la película. Yo me porque... estoy poniendo viejo esperando eso. Ese momento. ¿Qué? <risa> no, porque la, la historia... Nada. La historia lo quieren desgibrezar para mí. Yo vi, yo vi la película y soy seguido de, de este tipo de cosas. Y yo entiendo de donde ella la han aislado y donde ella dice que es libre es cuando ella es libre de utilizar sus poderes. Porque al principio ella lastimó a su hermana. Ella tiene poder de, de, de congelamiento. Entonces... Ella lastimó a su hermana. ¿Usted está y cuando entonces, lo malinterpretan? ¿Cómo es? Donde ella dice que soy libre, soy, donde ella empieza y que todavía no tiene novia. Señor, esa muchacha se hizo señorita sin, sin tener contacto con su, con su hermana. Que Iba a tener un novio, ¿cómo? Que se hizo qué? Se hizo señorita. Sin tener contacto con su hermana, el señor, porque ella estaba aislada. Yo estoy más ¿Qué? perdido que el hijo no, de Limbe. ¿eh? No, no, no, yo estoy. Yo, Nadie yo, ha visto yo, Frozen en, Yo estoy. Señores, en Belén con los pastores. <ríe> oye, ven. oye. Yo estoy más peligroso que el hijo de Libre. ¿Cómo señorita? Eh? Pues, por, por, por, señorita por sin alemana. su hermana. Ajá, sin su hermana, sin tener contacto con su hermana, aislada totalmente. Sí, porque tiene que ver la hermana con Pero, el señorismo. Ahora, bien, ahora viene lo siguiente. Si ella está totalmente aislada, que ni siquiera de su familia puede tener el contacto, ¿cómo va a tener un novio? O sea, el público o, o algunas o algunas personas quieren que ella tenga novio. Ah, tú dices que creció sola, Porque la otra hermana, sola, sí. la es el... hermana, es es santísimo David. ¿Eh? ¿No, te... no, para que él utilizó, ¿Eh? él utilizó un mostrar? término no, que aquí se malinterpreta no, como una muchacha. No, yo estaba lejos, no, esto, hay, ¿eh, ¿tú ¿tú yo como una muchacha, como una muchacha o una adolescente en este caso que perdió la virginidad. No, no, no, no, no. Déjame déjame aclarar. Porque yo creo que yo, estoy, yo estoy hablando viendo. del crecimiento, No, me, espérate, voy del por el estadio. Desde niña hasta señorita, ¿verdad? Sí, pero que tú no. Señorita, de, oye, cuando ya alcanzó de edad. El que usaste. Óyeme, yo voy que, por agua, no me devuelvo que, para el como estadio. Dios, se hizo señorita. No, yo yo tengo que buscar esta grabación, a ver dónde yo. Pero aguarda. Yo, un hombre con problemas. Usted dijo, grabado usted grabado dijo, usted, me... dijo, sí, yo dije, usted yo dije. dijo aquí que ella se hizo señorita sin sí, tener contacto con su hermana. Totalmente aislada. Déjame, déjame, ok. Ok. Aquí, esto, en sí. República Dominicana, <SSSSSS> Ay, que no para acá. el término señorita... El término señorita es una, es una joven o una adolescente que no ha perdido la virginidad. ¿Estamos claros? Estamos claros. Entonces, eso fue lo que interpretamos. Yo, entonces, en mi comentario no dice que ella... Entonces, ahora tú estás aclarado. ¿Verdad? Uh -huh. En mi comentario. O sea lo que yo me estoy refiriendo al crecimiento? Que ella se hizo uh -huh. eh, un poquito mayor de edad, Se ¿verdad? desarrolló. Se desarrolló totalmente. A, se, to, totalmente. Aislada. Aislada. En una habitación porque ella temía compartir con su hermana, jugar y que la lastimara con sus poderes. ¿Estamos claros, verdad? Ya, yeah. yeah. Entonces, oh, si una mujer, una muchacha está así, ah. en ese nivel de aislamiento, ¿cómo va a tener un novio? ¿No puede? O sea, no hay forma de que tenga un novio. Entonces, donde viene Libre Soy, la canción hace su primera aparición, donde ella... dígale, ¿qué tema cogí yo? Por un tipo también hablando plepla allí. <risa> Pero bueno, eh, donde ella... Sale la canción de Libre Soy, es donde ella sale y se... Y se Va al exterior, al bosque. Y ahí ella es libre de utilizar sus poderes. Y ahí viene la canción de Libre. So ella se siente libre. Porque ella estaba prisionera. ¿m? Donde uh -huh. todo el mundo no quería tener contacto con ella. Porque ella podía lastimar a las personas con sus poderes de congelamiento. Ay, yo a Tienes que verla. Porque se está dando un tema por ahí. lo último. Se está dando un tema por ahí oscuro. Y de muy mal gusto. Oh, ¿sí? Porque es una, sí, porque es una película animada. Incluso ganó dos Oscar a mejor canción animada, a mejor canción y a mejor película animada. Y vendió más de 1.200 millones de dólares. O sea, una película es un éxito. Entonces estoy viendo como que ahora hay unos titulares en algunas páginas y periódicos del país donde quieren tomar la cosa por otro lado y tratar de dañar eh, esta la película que, que, que viene con un mensaje bastante bueno. Entonces, cuidado con eso. Eh, en la próxima semana quizás pueda que le abunde un poquito más acerca de, de, de esos titulares y de, ese, y de esas noticias que están saliendo eh, Porque le voy a dar seguimiento a eso Pero bueno, ya saben, Frozen, la película 2, la parte 2 Estará en el cine para todos ustedes Y se está rumorando, se está rumorando por ahí, ya en otro tema De que el Guasón, el Joker, tendrá secuela ¿Cómo? Y que la productora Warner Brothers está trabajando con Joaquín Fénix y el director Philip Top, eh, Top Phillips eh, para, para llevar a cabo esta película. Están amarrando. Y es normal que lo que deja dinero, recuerden que esta película de, de, del Joker vendió mil millones de dólares. No toda película llega a esa, a esa cifra de mil millones de dólares. Entonces, lo que deja dinero Joker, tiene ese cuerpo sabes, cuando tú vengas aquí, mm. tienes que explicar, Joker. El, el guasón. guasón. El Guasón. tienes la esquina, va y me dicen, <risa> <risa> que yo que, que Joker. Entonces, yo tengo el aire también. Sí, el Guasón, el bromista. Eh, así se titula por ahí en los países ya Peligroso, latinos. Eh, ese ese papel. Porque hubo uno, no fue que... La gente dice también que hay que darle un Oscar a, a este personaje, Joaquín Fénix, que interpretó El Guasón. Entonces, yo entiendo que él hizo un trabajo muy bien, pero si ahí le dan el Oscar, para mí, tienen que darle a la película también, eh, eh, a Mejor Película, del Oscar. Porque la película para mí supera el papel de Joaquín Fénix. No sé si me estoy la explicando La historia bien. que hay. La historia, uh -huh. como se contó la película, como se trató, es mucho mejor para mí el mismo Joker, la o sea, la, la actuación de, de Joaquín Phoenix que hizo una revolución totalmente incluso ese, donde, donde él estaba bailando en las escaleras eso ya es un, un lugar turístico en Estados Unidos Porque muchas personas Se llenan esa escalera Van a tomar esas fotos ahí Me parece en, un, en una calle del Bronx. Sí, en una calle del Bronx exactamente La escalera roja wow. sí, y la no, no, no, no, la ahí. roja no es una No, no, escalera no, ¿qué pasa? has te, te, te, te <risa> oído? No no, no, no, no, es una, es una, una escalera sencilla <risa> Que me parece que está en la 226 sí, Porque y... visité un tiempo por ahí y es por ahí mismo que está tiene cerca. Tiene esa alusión. Está, eh, sí, tiene, el, el, el tren está cerca por ahí. Es una escalera normal, una escalera normal eh, que, que, se, que se traslada como de, un, de, un, de sí. un... Sí. Bueno, es como... Bueno, no es una, es una escalera sencilla, pero realmente se llena la escalera porque ahí firmaron eh, la, la, la cuestión de tío hombre. Sí, incluso Halloween fue... <risa> todo el mundo se identificó <risa> Yo... <risa> con este personaje y también arrastró a a Harley Quinn, eh, ya las mujeres eh, vistiéndose de él, incluso mujeres, se, se disfrazaron del Joker. O sea que el Joker fue un revolucionario que se metió en la cabeza de todos nosotros. Hasta el pelo se pintaban las personas. Un desastre. <risa> Un desastre. Así, señores, que hasta aquí llegamos con, con nuestras informaciones. No, con una, como un con un sentimiento raro. Un desastre. Yo todavía no le he podido Ay, ver no, la vaya. película, lamentablemente. Joker, Quiero verla. Yo, sí, todavía está en cartelera. Right. Uh -huh. Todavía está en cartelera. Y voy déjenme decirle que también que esta película del Joker, también andan malas informaciones, diciendo también por ahí que esta es la película eh, de cómics más vendida de todos los tiempos pero esta película ni siquiera está en el número 10 de las películas más vendidas de la historia. Y como cuatro películas de Marvel, no Pantera Negra, las tres de Avengers, tienen más, muchísimo más dinero, eh, han vendido más que, que el Joker. Incluso la primera película eh, de la historia que más taquillas ha, has ha vendido es la de Endgame eh, eh, Avengers, que tiene superó a Avatar con 2700 mil y pico de millones de dólares o sea, está el número uno. Porque hay muchas personas que se apasionan y empiezan a dar informaciones falsas y todo el mundo lo cree. Porque el Joker eh, ahora mismo todo el mundo estaba aprovechando o estaba aprovechando eh, el arrastre que tenía para crear sensación en las redes sociales y en, y en sus páginas. Entonces, las personas que tienen un poquito de conocimiento lamentablemente se decepcionan de, de, de esas páginas y de esas informaciones y dejan de seguirlas Así es que yo le pido a la gente que mantenga la cordura cuando vaya a publicar una información y que no, no, no meta la pata, por así decirlo, porque de verdad eh, se convierte en el hazme reír de todos. Ya hasta aquí llegué Bueno, yo señores, aquí eh, señores. Señores, señores, uh -huh. antes de despedir ay, esto. Ay, ay, espérate. Ay, eh. yo no puedo irme sin decir esto. Que León, que León uh -huh. viene en la próxima semana. Así es. Pero, dale ahí. Eh. Que León. Que león? león. Ah, que León. Eh, no, termina león? con su segmento. No, no. Ah, para es, yo decir algo que, este que, que, que, que posteó Romeo en este momento. Eso, esto es algo eh, que tenemos? me interesa mucho porque los, porque porque es un artista que me, que me encanta el que, el que me conoce sabe que yo soy mayimbista y se trata de Fernando Villalona Y dice Romeo Santos en, esta, en, este, en, en esto que posteó No acostumbro a repetir mis artistas para mis TVT Pero con este video quiero expresar lo siguiente en mi humilde opinión todavía no ha surgido un artista dominicano que sea más querido que Fernando Villalona en República Dominicana. Respetuosamente quiero aclarar que en esta gira del pueblo me he sentido como un niño mimado. Fernando Villalona le respondió, eh, gracias por tus palabras, Romeo. Y es real, señores. Es real. No es lo mismo tú estar pegado, no es lo mismo tú llenar estadios, no es lo mismo tú ser internacional que ser querido. Sí que te que como, porque... como, como se está ganando el cariño del pueblo dominicano, este muchacho. Porque mira, yo te voy a decir algo. Yo el viernes no voy a dormir, el viernes. Mira, soy yo mira, mira, me yo te voy a decir algo. <risa> ¿Tú vas yo para te voy a decir allá. algo. A la yo de la conozco personas, ejemplo. A mí me gusta Ricardo Arjona. Yo soy enfermo y el que me conoce lo sabe. Y la canta la canta. Pero el que no le gusta, el que no le gusta a Ricardo Arjona, no le gusta, pero ni Matado. Y el que no le gusta a Romeo, no le gusta, tanto. pero ni a, muerte. ni a muerte. Es correcto. Mi madre me dijo, hoy, mira, que yo, ah, ¿qué es Romeo? Esa vocecita. Eso, eso es lo primero que dice, ¿me entiendes? Y mi mamá me dijo... Óyeme, a mí me gusta la bachata de Romeo ya. Yeah. A mí me, me encanta. Me tipo, sí, vale. tipo que tiene una magia única. Si sí, es el sábado. Envuelve con que tienen esa allá música. A mí con los guardia del play, sentado tranquilo. Yo tengo una corrita. y mentalmente. Una corrida, él viene, pues, tú entiendes, para estar en forma. Yo tengo. Yo voy temprano allá, ¿A, qué hora es? ¿A cuando él cante No sea. Sé, no, yo espero que eso nada. se dé bien para allá. Porque ustedes saben que lo que es gratis. Ahí va muchas Amigo, personas. Yo espero que las autoridades. Presten atención. El tipo de seguridad es muy no, bien, sí. Es, es muy bueno. Tiene que ser también, muy amplio. Todavía no se ha escuchado nada. A Romeo a lo queremos tanto. Que, que lo que le podemos tirar es Yo mismo me puedo desmayar. Eh. entiendes? Así es. Néstor yo quiero despedir. Mira. con Con una opinión del público. Eh, porque queremos mezclar en todo el público Y específicamente en las redes sociales claro. Si esto se cuelga, este, este último pedazo De parte de, de nosotros muchachos Yo sé que están de acuerdo Para que comencemos ya La antesala del fin de semana Compartiendo con el público a través de las redes ¿Cree uh -huh. usted que una mujer Se, le, se mide O sea, eh, eh, eh, el valor de una mujer Se mide Se mide por, por un tatuaje Claro que, que no, yo tengo tatuaje Yo tengo, y eso no tiene nada que ver que ah, <risa> Yo tengo tatuaje Ay, recordándole antes de irnos Que casi nos no vamos es un tema. Agréguenme a, a mis redes sociales Como Margaret y Noah En Instagram y en Facebook, señores Para que estemos en contacto Señores, buenas tardes Nos vemos Hasta siempre